Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras un pequeño parón por cuestiones médicas sin importancia, volvemos a la carga y en esta ocasión os traigo el lance de un diamante de oso negro cazado en la Reserva Americana de Civil Rights. Y sin más preámbulo, ¡Comenzamos! Nos encontramos en la zona de propulsión en el lago, la reserva de Silver, vamos a ver si vemos algún animal por aquí, a ver en el bosque, ahí tenemos uno, mira, un legendario, uno oso legendario, tenemos unos búfalos al lado, pero vaya, no, no tenemos tiro, puesto que está dándonos la espalda, lo tenemos mostrándonos los cuartos traseros. Así que vamos a ir avanzando a ver si lo podemos coger lateral. Va a ser arriesgado porque voy a tener que, que pasar muy cerca de esos bisontes americanos que tenemos ahí. Y la verdad es que los bisontes si nos vuelen se pueden volver agresivos. Así que vamos a avanzar despacito. Tenemos la ventaja de que el viento no nos va a detectar. Aunque tenemos el, el repelente... Vamos a ir lateralmente avanzando para poder coger el, al animal en un, en un costado. Vemos ahí, no tenemos marcado, pero nada, no, nos muestra los cuartos traseros y, y no tenemos tiro. O sea que si nos arregáramos, aparte de la distancia de 200 y pico metros, podíamos pinchar en, en carne y fastidiar el trofeo. Vamos a seguir avanzando, seguimos mirando, a ver dónde está vaya, lo he perdido ahora ahí están los bisontes, y allí lo y ahí lo tenemos hemos escuchado una, una llamada de, de advertencia de los visiones de los americanos nos han detectado por el más que nada será por el, por el sonido y eso que vamos andando vamos a ir avanzando un poquito más ahí tenemos su, su descansadero donde lo podemos encontrar descansando pero nos vamos a centrar en el en el oso negro que tenemos allí además tiene un color bonito, es un negro negro no, no tiene ningún pelaje especial vamos a ver si lo localizamos seguimos andando lateralmente no lo veo por este lado pues nada, vamos a avanzar un poquito más entre el bosque a ver si con un poquito de suerte ya que vamos entre los árboles, ellos no nos ven y, ...y no nos detectan y podemos acercarnos a una distancia suficiente para, para hacer el lance... ...vamos a ver, si sí, mira, y sigue comiendo, tranquilamente... ...hay un comedero cerquita también de, de osos... ...pues vamos a avanzar un poquito más... A ver, hay mucha, mucha vegetación, muchos árboles, no podríamos hacer un tiro desde aquí... ...por lo tanto, vamos a avanzar despacito... ...sin prisas... ...queremos asegurar el trofeo... ...ahí a los bisontes... ...nada, no, no localizamos a nuestro oso con tanto árbol... ...así que seguimos avanzando tranquilamente... ...ahí escuchamos una, una llamada de advertencia... ...de otro animal... ...que nos ha detectado... ...pero nosotros seguimos a lo nuestro... ...nos hemos fijado el objetivo del del legendario de, de oso y vamos a, a intentar darle caza avanzamos un poquito más ya que no tenemos aquí visión hay muchos árboles que nos impiden la visión y nos impiden un, un tiro largo y certero puesto que golpearíamos en madera mira están ahí los búfalos, los bisontes se está oyendo ese macho nos ha detectado pero nosotros vamos a centrarnos en el oso los bisontes nos han, nos han detectado Ay, mira, se nos ha sentado ahí el oso vale, muy bien, Estará descansando pues mucho mejor ahora nos vamos a agachar y nos vamos a acercar poco a poco tenemos unos árboles ahí en medio, que nos impiden disparar así que vamos a intentar llegar a esos árboles y poder hacer el lance no, te, no tenemos tiro desde aquí Están los bisontes delante Vamos a acercarnos un poquito más Y a ver si pasan Escuchamos pasos Que vienen los bisontes Vaya, vaya nos ha dado un bisonte Vaya, nos otra vez Nos han localizado, están agresivos Vamos a coger el único arma Que podemos utilizar ahora mismo Que es el botiquín Porque si disparáramos se espantaría el oso Pues vamos a Aguantar aquí como jabato las embestidas de los bisontes. Nos pondremos detrás de los árboles para que no nos, no nos den mucho. Y a ver si salen ya. Se van. Y podemos acercarnos a, a nuestro oso. Recuperamos la salud. Vamos a echar un vistazo. A ver dónde está el oso. No te veo ahora. Vamos a acercarnos. A ver, estás por esta zona pero no te localizo si sí, ahí está ahí está allí allí lo vemos allí lo vemos está a una buena distancia escuchamos una llamada de, de los pavos pero nada vamos a coger el 308 apuntamos y disparamos le hemos impactado en todo el pecho el 50% 25 así que ese animal está muerto y vamos a a recogerlo, ya nos ponemos de pie ya ahora sí vamos a correr venga parrete, búscamelo no nos importa ya el ruido puesto que tenemos el, el objetivo alcanzado y sabemos que los bisotes que había han salido huyendo solamente había un macho que merecía un poco la pena, un nivel 3, que nos sería una plata, pero bueno vamos a ver, aquí vemos la, la zona de impacto voy a coger por si acaso vienen otra vez los, los bisontes para defenderme. No, no vienen. Mira, como os decía, aquí está el, el comedero de osos. No estaba comiendo nuestro animal. Y ahora vamos a, a recoger nuestro trofeo a ver qué, qué puntuación hemos alcanzado. Nos acercamos despacio a ver estos bisontes que no quiero que nos, que nos golpeen mal. Y bueno, ya tenemos aquí nuestro trofeo y vamos a ver que es un diamante, 23,50, un buen disparo, pelo negro, un animal precioso, muy bonito. Así que lo vamos a, a disecar y os voy a poner el mapa aquí en la del lago para que veáis dónde, dónde ha sido abatido. Y yo creo que con esto es suficiente y vamos a ir a montar el vídeo.